A lo que cuesta sacar estos bolones ¿eh? ¿No sabe cuántos años tienen? ¿dónde sabe cuántos años tienen puesta acá? como andan mis amigos del rincón del Ford? Acá estamos laburando en el pobre diablo el falcon más famoso de youtube el proyecto que yo pensaba que iba a durar un año ya va por el segundo año y queda rato eh pero eso es porque no tenía ni idea de la plata del tiempo. Semejante auto. <risa> Miren cómo está acá adentro. Todo el piso nuevo allá. Va a quedar lindo. Se los prometo. Va a quedar hermoso. Bueno, le damos una enjuagadita a la puerta. Porque ahora se va para mi casa. Ahora está acá en el campo, viste. Che, hace calor, ¿no? Una enjuagadita Y ya se los muestro más a detalle Pero por lo, por lo que se ve esta puerta está impecable Bastante bien, bastante bien Muy pocos bollos Lo único que tiene esta pintura negra horrible La han pintado parece a pincel este, Así que bueno, vamos a estar metiéndole ahí Con la pulidora de doble empagio. Este Fíjense el estado en el que está, bastante impecable, muy poco golpeada, así que bueno, esta es la primera puerta, no está picada abajo, vamos a ver ahora al momento de, de lijar si es que no aparece ninguna sorpresa. ¿Cómo andan mis amigos? Acá estoy en, en off. Esto se llama voz en off. Cuando hablas, cuando no hablas en vivo y en directo. No sé si me explico. Estoy grabando el audio este, viendo el video junto con ustedes. Bueno, acá cometí un error. Un error bastante grosso. Que fue usar un disco grano grueso. Para ser específico, grano 14. Y no te lo voy a negar. este Te saca la pintura al toque o sea apenas pasas la máquina te saca bien la pintura te saca todo pero me rayó completamente el panel eh, rayas bastante profundas así que voy a tener que eh, masillar eh, absolutamente todo eh, de todas formas es, es experiencia de esto se aprende este, es recién la primera puerta me quedan otras dos para poder mejorar la forma este, en la que saco la pintura pero ustedes pueden ver que es absolutamente rápido, me habré demorado unos 5 minutos en sacar toda la pintura pero las consecuencias fueron esas rayas profundas que tendré que sacar con masilla así que bueno, vamos a continuar como siempre digo yo no soy quien para enseñarles pero les puedo dar un consejo que son los que me han dado a mí. Lo mejor para este caso, para poder sacar esta pintura que ya tiene 40 años, es lo que están viendo en pantalla. Se llama Disco de Fibra, pero la desventaja es que son carísimos. Este, actualmente acá en Argentina valen 12 dólares, que son más o menos unos 1.400 pesos cada uno. Si no, podés por un, comprarlos también por mayor en Mercado Libre, que conviene bastante comprar una cajita de estos. Pero también sigue siendo mucha plata este, comprar estos discos. Así que bueno, el que tiene la... Este, la oportunidad de poder comprarlos, no lo dude este, he escuchado cosas muy buenas de este disco y que duran mucho más que un disco FLAP bueno amigos, disco 36 y así es como ha quedado es mi primera vez haciendo esto, así que quizás alguno tenga un mejor consejo yo por lo que veo es que se ha rayado un poco la chapa Ahora que voy a pasar un disco bien fino para pulir todas esas, esas imperfecciones y vamos a ver cómo queda con la lijadora Rotor orbital. Bueno, esa mañana me levanté e hice un vivo acá en YouTube, así que los que estuvieron presentes saben de que lo que a mí más me sirvió para poder sacar la pintura vieja y lo que tenía a mano justo ese día me agarró sin plata, fue usar el disco de alambre, este disco copa para moladora de alambre. Este, si uno lo pasa rápido y no se queda en el mismo lugar este, mucho tiempo, no se recalienta tanto la chapa y tampoco raya tanto, ¿eh? eso es una de las ventajas que tiene. Este, raya muy poco y el trabajo es impecable y rapidísimo. Así que recomendadísimo este disco de alambre. No son tan caros y anda bastante bien. Bueno y para finalizar y darle el pulido final al panel. Este, lo que usé fue un disco 100 para la Rota Orbital. Y fíjense que ha quedado espectacular. La verdad que disimuló bastante los rayones que hice con el grano 14. Este, así que si hubiese, si hubiese usado solamente el disco de alambre y después pasar eh, la rota orbital hubiese sido mucho mejor el trabajo. Aquí fíjense eh, lo clásico de, de las puertas donde se acumula el barro. Habrá que hacer algún parchecito. Este, pero bueno, es muy importante este trabajito y nos ahorramos muchos problemas después. bueno, viste cómo estaba rota la, la puerta y toda picada, bueno, lamentablemente está todo picado acá adentro también, ha entrado el barro y ha hecho lo que tenía que hacer, o sea, hacernos la vida imposible. Para combatir ese óxido es muy difícil meter la moladora allá adentro, no te lo recomiendo, usa esto fosfatizante se llama de exoxidante decapante yo para introducirlo lo que voy a hacer es meter un poquito acá en este spray un spray común y corriente eh, hay que usar guantes ojo con eso y les leo las instrucciones de paso también las leo yo como dice acá aplicar con pincel trapo dejar actuar 15 a 30 minutos y si la oxidación, la oxidación es profunda ayudar con medios mecánicos ya sea con una virulana Lija, cepillo de alambre, etcétera. Secar inmediatamente la superficie. ¿Viste? Este no, no hay que enjuagarlo, simplemente se seca. Así que ahí vamos. Bueno, hasta acá llegó el trabajo de las puertas. En un próximo video estaré masillando y estaré este, terminando lo que es la puerta. Me faltan otras tres. Queda mucho laburo para hacer. Y ahora quédense que se viene el vano motor. Bueno, queridos amigos, chicas, chicas, ¿Cómo andan? Che, mirá. Ahí ya sacamos el paragolpe. ¿Ves cómo está? Hacía falta sacarlo. Así que bueno, falta poco, falta poco. Lo voy a pintar. Vamos a pintarlo con un negro satinado. Va a quedar flama, flama. Así que vamos a... Qué lástima que no tengo una arenadora. Qué lástima, qué lástima. Tantas cosas que faltan, che, para hacer las cosas bien. Pero bueno, todo se hace a pulmón. Y hay que darle con lo que se tiene y con lo que se puede, che. Ahí va quedando, eh, va quedando, va quedando. Fíjate lo que es ese chasis. De 3 milímetros, 2 milímetros y medio. Una locura. Ahí papá que Trabaja para una una empresa que trabaja para Ibeco que hace los chasis. Me dice que la Nissan Frontier, el chasis de la Nissan Frontier es del mismo espesor que el chasis de Falcon. Así que imagínate lo bueno que son estos autos. y Imagínate lo que es el chasis de la F100. No, una pinche locura. Así que vamos, continuamos, seguimos. ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro! ¡Negro! negro. Miren cómo ha quedado, papá! ¡Mira la diferencia que hay, eh! Es obvio que esta mitad está pintada y esta mitad no. ¿Vos qué decís? ¿Vos qué decís, mi fiel amigo, que estás ahí hace tanto tiempo? Ahí hay que reparar, obviamente. Pero este lado es el que ha quedado... ¿Qué te parece, ah? Eh? No, si la verdad es que yo me estoy enamorando de este auto perdidamente. Como siempre y en cada video, les agradezco a todas las personas que se han quedado hasta esta parte del video, o sea, el final, el minuto 12. Muchas gracias por bancar y nos vemos en la próxima.